Pero está libre ¿Listo? Derecha limpia Ok, okay. Muévete esa vivienda que se metió un... fotos bacanas se ¿eh? ve bien bacana la visión de ¿no? Tiene que preparar el sistema de cuerda, ¿vale? Copi. Copi. Ahí se lo dejo al líder. Me gente, Vallejo, hermano, eh, eh, ¿saben cómo baja el juego por la novia? ¡A Diego! me Estamos justo encima del LSE. Tenga, vamos piloto. Izquierda libre. Derecha libre. ¿Sí, Hernández, ¿me escuchan? Pregando oh. el sistema de puertas rápida. A suerte orden despliego puertas. Listo ya, ¿vale? Llegando puertas de 12 metros. Descendiendo por puerta. Cuando quieran, chicos. Entrega, Estamos ya abajo. en el abajo. Ya está abajo. Ya no la va. ¡Mate! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Papa! ¡Papa! Pa. ¡Todo ¡Todo abajo! Bueno, bueno... Es donde, empezando. donde, Dale, dale. es viejo. viejo donde, es donde, es donde, es donde, es donde, es donde, es calmado, es donde, es donde, es sigue sigue sigue sigue sigue, Seis son son no es vámonos. El que se ve en la puerta, que siga. Saliendo, saliendo, saliendo. Pilas, pilas, pros. Pro. Pro. Pro. Pro. Rápido. Firmín identidad, recuerde Sam Sam, chao Ninguno de los dos civiles es El servicio está sigamos, sigamos Vamos a jugar a la Despejado La que sigue Háblame la zona izquierda esa Claro, ¿Listo? Pues? habitación de habitación ¿Sí? despejado fondo despejado derecha despejado, Vallejo. ¿no? entre izquierda. entre izquierda. Encerra. Pensar, ah, Avanzó. Ahora me va, Los pendientes, okay. escalera cubre la calle, Copi, la escalera. Ahí no, vaya atrás de mí, Calera. Voy después de ti, vaya, <ríe> Ok. User left your channel. Abatido. Ah, User joined your channel. El grupo está aquí se rindió. Listo, ven, toma escalones. Mm -hmm. Alejo, toma escalones. So, aseguramos. Me de comer, no tengo ahí. Está. está aquí. Moviendo, escaleras superiores. Hernández, Herrera, subiendo. Tranquilo, listo, listo. Mantenga ahí las manos quietas, no las mueva. Mantenga las manos quietas, no se mueva, listo. Las llamadas superiores en las ventanas. Todo uno acá, pendientes. Ok, perfecto, listo. Mantenga ahí las manos quietas. Toma 20. Ellos no todos ahí, no todos cubren las escaleras, deje de que... Todo uno, bueno, bueno. y uno. Ah, ya te iba a notificar, eh, Nos da información okay, acerca de no, un lugar, pero no dice más nada. A ver... Tranquilo, hombre. Hombre. todos no, no vaya a bajar las manos, listo, manténgase ahí. So. ¿Tiene más información, caballero? Vallejo. Pobras antonadas del 300, Whisky. Ay, busco papeles o algo. Firma. Sí, en la juega que tenemos está inteligencia pero tía. está incompleta, ¿listo? Deco para toda la malla cambio. Lo posible, tomen fotos de los cuerpos. Eh, tengo... No sé si son aliados que están saltando el Deco muro. Deco para toda la malla tenemos al informante. Nos al diez, al diez. indica que son varias casas en Sujanir. Es todo lo que sabe. Los conocemos 20 exacto. Cambio. Un movimiento a sí. La, sí. la tomada, los abatidos. Copy. Un movimiento a las 10. Recibido. Cambio y corto. Caballeros, nos movilizamos punto su anir. ¿Lo dejamos acá? ¿Sentemos? Lo podemos dejar esposado Afirma. Caballero. es la vuelta. solo la vuelta. La vuelta. Listo. So, caballero. Cuando alguien se despierte lo va a sacar de acá. Gracias por la colaboración. So, muchachos. Nos recuperamos. Movimiento. Banir, múltiples casas. Nos movilizamos por lo menos en una primera avanzada. Está punto. ECO1. Les marcó en su carta de mapa. Hopi. Esta primera avanzada moviendo hacia ECO1. Nos recupamos con Fossoc. Seguimos avanzada a subanir. Entendido. Todo suyo. Copiado. Eh, voy a intentar coger por las viviendas, ¿vale? Para que no nos vean en campo abierto. Copy. La joven. Vale. Atento. ECO5 saliendo. Eso es el 10. Para 15, 15. comenzar avanzada, nos recuperamos en ese 20 cambio.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 ¿Están todos? Confirmo. Ingresamos. Tenemos segundo piso. No, no, Ahí ya creo que no se ha visto. Seguro en la zona y cuando tengan para ingresar, ingresan. Gracias, Carlos. Plantó Buenas tardes, caballero. Paso a paso, Cardenas. Buenos días, perdón. Buenos días, qué pena Estoy caballero, ahí. pero. Tenemos Estoy que. Más entro pues. Hernández, la planta baja. Mentiras, quédense en ustedes aquí, hagan perímetros en la zona. Caballero. Suelte el arma. Caballero. Ey, ey, ey, caballero. Ey, ey, ey. suelte el arma. Las arriba. Manos arriba. arriba. Manos ey, arriba. arriba. Ay, Ay, no, user left your channel. ¿Quién esos malnacidos? Wow. ¿Alguien ah. herido? Yo, yo, yo. Y Hernández la puerta. So, ¿Tenemos? Echo. ¿Cómo le fue? User joined your channel. No nos dio okay? mucha información, pero... Vea. Mac Tenemos mucha información ¿Tienes? en este punto. Lo más fácil. Es Coger dos... ¿Hay alguien que tome la puerta ¿listo, Gómez? Tenemos okay. la división Center. Voy a chequear el cuerpo repita, este. Disculpa, repita, sí, sí, tenía una pistola. No Hernández, he cura esa puerta. Tenemos a Foxtrot cubriendo esta puerta. Ojo, Hernández, haz la puerta es <risa> la suya. Vientos pendientes. Voy arriba. Hace curas. Ey, el operador que está arriba, localiza el juego. Vallejo. No me comentas con ellos. No suri De dónde de dónde. O Está sea, ahí. Que tenemos okay. acá no nosotros. Ey, no, no lo logro ve. Vale channel. vale vale con Calma ahí bueno, Vallejo bueno, y Vallejo y checa por todos lados es vale. User general. joined your channel. Coordinados o. o user left your channel. No no vamos super bien. ¿Dónde o tiene, o tiene o la lo lo pistola? Lo en la muralla que está al frente, hay un man ahí, que tenemos rumbo, por segundo En ambas. Uy, tenía una glove. ¿Quiere... Ah no, una MP. ¿Cómo hago para ver el rumbo? Sí, segundo sí. movimiento por este vehículo. ¿Con K? Dímelo. ¿Listo? Ok, pues, ya lo vi. De esta manera. No, nada más tenga acá, si un hacia arriba. Cobertura okay. sobre de los árboles no están dando, desde la pizza. montaña, el punto centro del rumbo. De... ¿Desde dónde? Dale Aleca, ah, ah, dale K, dale K. Dale K, dale K, dale K. K. Podemos dar cobertura. Si ustedes desean. Dale, nosotros entramos por el Noreco. Ahí le voy hacia el medio. Vallejo, dirección. Estamos Pues ustedes tienen el pedacito más grande, pero igual. Pero creo que nos alcanza a dar cobertura sobre todo esta vez. Cuidado, Vallejo, cuidado. Sí, yo creo que alcanzamos. Tienes Vamos hacia Fox. La juega que entonces están marcando bien, la bien, zona está marcando fin, la bien. zona Vámonos, Vallejo, vámonos vale. no nosotros la vaya hacia punto FOTS Nos recuperamos allí, ¿Listo? Correcto Dale, ¿Y comenzamos apertura Listo, eco, saliendo Nos movilizamos rumbo norte Saliendo, saliendo. User joined your, nuestro... your channel R saliendo User left your channel whisky luego norte Siguiendo la línea oh, vengala Vengala en la vía, en la juega que nos están ubicando con eso. User left your Confirma, tomo toda la vía entonces. User joined your channel. Va a caer al... no User Va your channel. Tirar una a o sea, en... User Tengo joined otra. User your viviendas, en punto, múltiples viviendas en la juega. Ok. Vaya a adopta siempre la posición del operador, que les adelanto. Moviendo, moviendo, ¿Sí? moviendo, moviendo, moviendo. Recibe, ya están en zona, cambio. Listo, pendientes. Listo. Vamos a irnos en binomios. Okay. Eso. Pendientes. 1 y 2, comenzada avanzada 3, 4, 5 y 6 ¿Qué vas conmigo? ¿Listo? Cargando Cargando Ahí, ¿lo del lado izquierdo? Eso, excelente Abatido Fernández, ahí dice Es de mi frente, listo, pendiente Abatido de frente Copy Listo, mi novio está viviendo siguiente vino mío. Uy, en la juega el segundo piso. Listo, vamos a avanzar allá donde. el segundo piso. Uy. Corra. Dale, hermano. Ahí, ahí le das que no me puedo mover. Dime, dime que sí, dime que sí. Le das, le das. Dentro de la vivienda negativo salga, no son... llevo la lanzando muy chido. ahora no lo veo, pero creo que no lo ah. alcanzó. A... No copy, copy, en la juega con el segundo piso entonces, me voy a mover entonces acá. A... Eso, eso, dale, dale. dale. Esto, seguimos a esta. Limpio. ven, conmigo. Ven, Cargando. Ven, ven, ven. Bueno, ya ah, tenemos aliado por esa zona en la juega. Vamos, segundo piso, segundo piso. User left your channel. A suelo, solo, suelo, al suelo, suelo, suelo. Suelo, suelo, A al suelo! Métete, métete, métete. Vámonos siguiendo, subiendo, subiendo, subiendo. ¿Qué ubica que está lanzando la bengala User joined your channel. Limpio, listo, vámonos. Al frente tengo Charlie. Bueno, pongo 3, ¿Me estás hablando? Si sí, no, solo informo que lo de otro equipo okay. está... Perfecto, vale, continuamos. Continu Vamos acá. Vamos a poner esa casa de Sobe. User left your okay. channel Uy La juega User que tenemos equipo de ese lado RPT. Toma, toma a la derecha Al cielo si salvo. Ey, que no se nos da granada Negativo Vallejo, Vallejo. Tengo Vallejo caído Recibido matar a alguien. Los putas están viniendo desde 2.60 en la juega. Le confirmo, coordenadas. Eh, limpio, Pasamos por ese lado. Limpio, limpio. Limpio, limpio. Salta, salta. camino. Está muy grave. Continúo a tus dos. Dale, cubre la feria. Ay, Pachejo. ¿Callejón? Mm. Ay, Dios mira. ¿Vivienda? Está muy grave, prueba. ¿Curo Callejón? Saque, estoy aquí, mi... mi cabo. Creo que estoy a su derecha. A es que la izquierda, copy. Está muy mal, ¿no? Curo que... seis A 6 de segunda escuadra. Dale, descubro una reta cuartía. La vaina tiene una antena, en la juega. ¿Cómo está vivienda, eso Uy, papá. Listo, Fernández, conmigo. Vamos. Rico. Listo, Listo ubícate allá. Ven de este lado. Sí, en está Toma la de derecha, ¿qué ves? Eh, un, un, un pasillo. Listo, métete, mete. No, no. eso, métete. Bien. Echo. libre. Otro pasillo. A, su a, a llevarle a la limpieza del sector. Yeah, perfecto. Ay, eh. Voy, my, voy a hacer la marcación en el mapa. La ah, juega que vengo a disparar desde esas 12 que tienes ahí en visual. Bien. No. Entren, entren todos, entren todos. Rápido, rápido, rápido. rápido. De aquí para todas las unidades tenemos aliados desde el norte son, y el centro de pendientes. Un lado, un lado, un salir, salir, unidades aliadas, no. confirmo. Copiado Eco 5 para toda la malla, notifico que estoy haciendo marcación con puntos verdes en el GPS de las viviendas que ya limpiamos, cambio, sí, perfecto Trabajo limpio, uh, eh, va a tirar luz verde aquí correcto en la carta, en la carta con luz verde en la carta muy buenico Ok, pero igual, márcala en la carta para que, no, que ellos no se vayan a perder. Por si se apaga. Listo. Uy, la juega con la vivienda que tenemos aquí a las 12. En... Y el movimiento, camino, listo. de Ah, son aliados, son aliados. <risas> listo, minutos, continuamos. Tengo cubierta Ok, perfecto, continuamos. Continúa. Cuidado que hay un montón. Listo, ve tácticos y algo, ¿vale? Listo. Continuamos hacia el frente. Y Falta una, donde está Castro Mantengan ahí, mantengan ahí. Vamos, Vamos continuamos, hacia el dejando viviendas. Me bueno, el... El va a robar unos. ¿Qué es lo que tenemos? Le va a mandar unos vendajes vacíos. Esto? Derecha limpia. Ok. ¿Viste Upa. algo? Me he eliminado. O parecido ahí de lana. Retroceda, retroceda. Ok, te sigo. Eh, me curo, me curo, me curo. Que medio duro. Alto, alto, alto. Muévete esa vienda que se metió un. Copy, tenemos una ligera izquierdo, Ale Copi seis para el como nos cambia Vamos, avance, avance, vamos Tenemos dos Alejo te por... salve avisa vale Dale, dale Sí, sí, sí, sí. ¿cómo está? No sé quién ahí. 5-8 sí. ah, Copi. Cargando. No, no, no. Vale, vale, vale, vale. No hay lío. Listo, vale. yo me voy a pegar toda a la izquierda y tú ves toda a la derecha, ¿vale? Dale. Pero en la juega que del lado izquierdo hay uno. Ah, puto, como por no por me No, es que no. No, no, no, no. Oh, Humo, humo, humo, humo. ¿Era si sí quieres que, que se vaya? Si se acaba. ¿Lo tienes? Porque escucho movimiento ahí. Negativo, pero sí, ahí tengo visual de la izquierda. Muchas gracias, me cae. Ah, se voló entonces. Vamos. Ustedes dos vamos. No es que el humo no me deja ver nada. Ya, gracias las Confirmo ¿Limpio? Lativo ¿Limpio? ¿Limpio? ¿Limpio? Limpio Listo, se cuidao Listo Hoy estoy izquierda, ¿vale? Dale ¿Está aquí, está aquí, está aquí? Vivienda Copy Precaución, tenemos múltiples sacos desde el norte. Allí está Fosok. Copy. Ya verde. Escalera. Un poquito de dolor. Uf. Ingreso. Planta uno despejado. En la juega. Uy. Bueno, muchachos, eh, okay, vamos a... Te sigo, segundo piso. Copy. Esa puerta, mucho cuidado aquí con esa puerta, Lissor. Limpio. Ok, mantengo el 20 en la planta 1 que estoy muy paila. Copié, dale, dale. A oh, perímetro de acá, listo. Uff, mucho. Vale, tranquilo. Casi nos dan piso aquí. Sigamos sí, con lo mismo, ¿no? Cabo. no Firma, sigue en movimiento. Listo, Ya vamos. Señores, estatus. Vamos 5-8. Seguimos nosotros. Listo. Vamos a seguir acá, yo listo. Acá está actualizado. Recibido, pues sigan con ataque ayer. Caución, van a hacer en la chau, zona. Vamos a al zona norte. Con el Copy. Mantenemos entonces. Ay, user oh, left your channel. Oh, Ay, your oh, user joined oh, your channel. Qué susto. ¿Qué pasó? Pasa. ¿Qué pasó Pasa un aliado aquí por donde Ay. venía. Hágale, hágale. Los allá donde va. Hágale, hágale, hágale, saltamos. Listo, ya, estos van, y van para allá. Limpio. Eh, apenas hagan el ataque cogemos al norte, ¿listo? Cobb. Cuidado, ahí hay uno en el 3 ¿Listo? Vámonos okay. Vimos armantes <tose> No, parece que no Hay más viejo? Sí, sí, van a pasar otra vez, van a pasar otra vez Otra pasa en el aire ¿Sí? fimo, fimo, Stop, stop, stop, stop Vamos Parece ver, segunda pasa Ingresamos. Uh, todo loco ¿Limpio? no <ríe> Dale 5 segundos, claro. Limpio Bien, las dos dejalo en la zona seco puerta que se puede Eco, mantenemos en la zona Despejado. por izquierda listo voy listo hágale y las aliados ingresando buena segundo piso tómalo. piso dos dos están todos bien no hay ninguna herida último puerta dos uno Dale, atiéndete, yo te supo Limpio ah, so, casa claro. limpia Cuidado, fue en la limpia. ventana <ríe> no, Yo tampoco tengo so, <ríe> Falta el último complejo, los últimos dos complejos Uno, Ah, pero eso lo tiene Fox, Fox. Okay, perfecto. No, ya, ya fueron los pegaron. Necesitamos confirmar la identidad de nuestro objetivo dice que ya Pucha tirando la va entrando Olvidaba eso. El gas, iconico. Ah, ya ahorita me reagrupo. Estoy buscando un médico. ¿Dónde man? está mi novio? So, Listo. Ahí está no, mi cabo, no. Vamos a coger el mismo mi camino cabo, que tomamos, caso. ¿vale? Pues donde Listo. Hasip. Venga, yo paso. Llamas Hasip. Le informo que 6.1 para objetivo. Toca pegar una segunda que en la zona cambio. Venga, venga. Revisar cuerpos y Vamos a estar por, por acá, vamos a andarles. ¡Qué, ¿Qué falla! Madre. Dios mío. Esan Acá está. Lo tengo. La célula terrorista. Ahí se estaban buscando. Para el objetivo, Hans. Bueno, déjalo, déjalo. Tengo marcador IR en la, el 20 del objetivo. ¿Tiene mucho valor Negativo, negativo, es una célula completa. Vamos pues bueno, muchachos, avanzamos. Vamos a continuar despejando las que no salen en verde luz eco 5 a Eco 1, me confirma, hay más personal con el mismo apellido. cierto Sí, 6-1, bueno, desconozco. ¿Están sí. por Confirmo la identidad de Hassan, mismo apellido, cambio. Revisamos última pasada por el pueblo y nos vamos. Está haciendo vitente. Buscando la placa. ¿Cuál es el apellido del VIP? Apellido, sí. Así, así va a y ya lo encontré. Al objetivo ya está. Ok, este como que es familia porque tiene el mismo apellido y se llama Hassan. El objetivo era toda la célula completa. Afirma, entonces ya podemos confirmar a Hassan también. Afirma, tomale foto. ¿Pues ahí, pues ahí. La Tente. Sale solo y sale luis becker y estoy entrando acá ya no hay nada aqui echo nos regrupamos en zona norte cambio cuidado y acá alguno de esos marica no sé. yo voy a que haber tirado una granada alguna vez esos echo nos vamos sota Uy, de la vuelta. ¿Es? Es? ¿Cobertura? No hay tarde. Vamos a hacer protección a esa hierro que está ahí lista no, no, es Lo, lo acá de esa hierra es cuando, cuando suena así Cuando se la pasaba con la Que lindos ah, ¿Por qué no viniste? ¿Qué les pasó? ¿Que no vino? Estimado colega. Confirmó la posición. Confirmo la posición, mi cabrón. añado de todo. Terror arriba. ¿Está río? Todo en el mi hijo. Ah, vale, vale, vale, vale. Pues. Estuvo bien, muy buena la verdad, muy buena la misión. Se siente distinto cuando cuando no edito, cuando no tengo que estar pendiente a algo, es muy bacano. Estuvo muy top la verdad.